Está temblando, weón. Está temblando, concho tu Mira, mira, mira, concho tu Oh! Concho tu mari. Uh, concho tu mari. Concho tu mari, concho tu concho tu Oh, concho Oh, mierda. Concho No, concho